Repetido, otro día malo Quiero encontrar mi identidad arrebatada Ponte maquillaje para arreglarte Y en mi mente solo digo y me pregunto por qué, por qué Estoy jugando, contigo no puedo. Cuando yo respondo, luego Ista se me nota. Me vuelvo payasa, me vuelvo esclava. Todo es más fácil si me mantengo callada. Desde el nacimiento hasta la muerte, en aquella gran caja me quedé. Parece hermoso, detestable a la vez. Como los himnos no se detienen. Me harté de rezarle a un dios ¡Lo no sabía! Todo, toda, todo, todo, todo Y si no se me concede lo que yo deseaba La luz de esperanza no se mantiene. fusiones no parece novedad como y si en pies descanso, una mente que no es tan inteligente ideales y sueños y seguros de vivir la vida para mí es muy complicada de mantener caótica y frágil a la vez no puedo dormir con tanto ruido. Conocido Con un cielo estrellado Yo buscaba piezas perdidas Lloraba como una niña Y seguía adelante con borrosos pasos Permaneciendo dentro de un mismo recipiente Todo este tiempo hasta el día de mi muerte Me cansé de fingir que no estaba enterada ¡Muy Me harté de rezarle a un dios, lo no sabía. Todo, todo, todo, todo, todo. Y si no se me concede lo que yo deseaba, la luz de esperanza no se mantendrá.